Nos vamos aquí a configuración. Nos vamos a dispositivos, impresoras y escáneres y nos vamos aquí abajo donde dice dispositivos e impresoras. Aquí ya la impresora está instalada porque bueno, yo ya hice el procedimiento, pero a ustedes no les va a aparecer, no les va a aparecer la impresora HP LaserJet 1200 así como aparece aquí. Entonces lo que van a hacer es darle clic aquí, agregar una impresora. Una vez que hagan esto se le va a aparecer esta ventana, le dan aquí a la, a la opción que dice la impresora que quiero no está en la lista. Bien, luego le va a aparecer entonces esta ventanita y vamos a seleccionar la opción que dice agregar una impresora local o de red con configuración manual y le damos siguiente. Luego aquí en esta opción donde dice usar un puerto existente le vamos a dar aquí a 4-001-hp-print-device y le damos a siguiente muy bien, entonces aparece esta ventana donde vemos aquí el fabricante de impresoras entonces si ustedes se ubican por ejemplo aquí en HP y van a ver la relación de impresoras no les va a aparecer no le va a aparecer esta impresora HP serie 1200 series entonces le van a dar clic aquí donde dice Windows Update entonces windows va a comenzar a instalar la lista de impresoras sí y ese proceso va a demorar eh, bastante tiempo digamos un poco más de 10 minutos ha durado en mi caso pero después de eso entonces windows va a actualizar la lista y el controlador se va a instalar automáticamente entonces ya va a aparecer aquí este icono que dice hp LaserJet 1200 instalado ¿no? eh, si en caso no les no, no, sal, no se hubiera instalado el driver Entonces eh, Windows de todas maneras va a actualizar la lista de impresoras Ustedes la van a buscar de esta lista Y la van a ubicar así como está aquí ¿Verdad? HP la serie 1200 series PCL5 Y solamente tendrían que darle clic a siguiente Muy bien, eso es lo que tendrían que hacer Muy bien, entonces ya estando aquí Ya podemos salir y aquí ya podemos hacer todas las configuraciones de la impresora, pues ¿no? Podemos configurar las preferencias de impresión, propiedades del impresor, etc. Bien, espero que este video les haya servido, amigos.